hola, buenas tardes, vamos a ver quién se conecta por aquí hoy día, ahí las ve. hola, hola, hola chicas, cómo están, aquí las voy a ver cómo van, eh, reaccionando al stream y mandando los corazoncitos, los likes, los me gusta, los que quiero, todo lo que quieran mandarme pueden mandarme en este momento right now. Hola, hola, bienvenidas, ¿cómo están? Vamos a esperar que vayan entrando, hola, hola. He puesto mi ventilador aquí cerca, no es... es... Vuelen las piecitas. Hola, hola, bienvenidas. Adelante, pasen, por favor. La miscaria aquí compartiendo. No todos son compras. Recuerden que no todos son compras. <risa> Tenemos que usar también las compritas, ¿no es cierto? Entonces, hola, Sandrita. Olguita, buenas tardes. Miriam. Sí, se escucha tu ventilador. Ah, se escucha. Mm escucho el ventilador y la, la rata igual es, <ríe> la paloma se escucha también, hola buenas tardes, Cristinita, Dorita, gracias por la florcita, hola Venus, buenas tardes, María Elena, por aquí seguimos viendo las cositas de Claudia, están súper los precios y comprando todo, ya ven, ya ven que yo les doy buenos, buenos eh, buenos tips, buenos datos, ya ven, hola julita buenas tardes Sandita, olguita buenas tardes señora cari es un gusto saludarla apreciar sus bellos proyectos gracias miriam muy bien se escucha mentira? hola hola hola y ya sabes si llegamos a los 100 sorteos ya bueno ya hoy día si sí llegamos a los 100 sorteos pero va a ser una conexión pequeñita ¿sí? así que tienen que hacerlo rapidito así compartir compartir compartir porque um, va a ser pequeña yo siempre pero solo les voy a enseñar a utilizar estos polvos, nada más. <risa> no, no, hoy no hay palomal qué bueno. Hola, Sori, ¿cómo estás? Sori, ¿sigues en la playa, Sori? Fabiola, hola, buenas tardes. <coughs> buenas tardes, ¿cómo está Bueno, como no todos son compras... Se estuvieron ahí quejando que mucho compra la miscar y que se compra toda la tienda, que no nos deja para nosotros, entonces yo me fui triste y dije, no, ya no voy a compartirles ningún tipo de, de compras, porque no, pues no les gusta, ¿no? <ríe> bueno, me cuenta Claudita que ayer fue un un blocón. todavía no se organiza para determinar toditito lo que ha estado eh, organizándose para recibir sus pedidos, ya, me estuvo enseñando unos brillitos, ya le he dicho que lo deje para las intensas, que ya no me enseñe brillos, que ya le compré todos los brillos que he podido comprar, y que le de, que deje para las intensas, para que no me estén rajando diciendo que sí, que la cari se compra todos los brillos, entonces ya, recién ahí ha subido, encima Está enseñando antes de mostrar la página más linda, la Claudia más linda Ya, pero al final le dije a la Claudita que no, que mande su brillito nomás Porque si no la, las este, intensas de mis seguidoras van a decir que yo me lo compro todo <ríe> Hola Ceci, Buenos di buenas tardes, mis cari, sigo en la playa, Qué rico, ya, entonces, ustedes van a poder encontrar brillos ahora en la página de Claudita, ¿ya? Para todas las que se han estado quejando, que yo me, me llevo a los brillos, ya, Claudita tiene brillos. Ahora, antes de salir a mostrar esto, tenía que preguntarle a Claudia si tenía esto, porque yo le compré a Claudia. Y sí, Claudia me ha dicho que tiene un par de colores todavía, ¿ya? No se vayan en estampida, porque por gusto va a atender a medida que va avanzando el... Este, Avanzando sus pedidos, porque ella además Trabaja, además De ser de trabaja Entonces poquito a poquito va a ir organizando Y dice que sí tiene un par de colores Ahora, como siempre tenemos Seguidoras que siempre nos apoyan Y eso quiero agradecer a Claudia, que por ahí debe estar No sé si está por ahí o no Me dijo Cari, por si acaso Eso que vas a enseñar Lo tiene Ahí está Claudia, tú nomás Sí, ya lo colgó Ah, ya lo colgó Hola, buenas tardes. Ayer me escribían a mí si tenía máquinas en el en el garaje, jaja. <risa> Les dije que se equivocaron de Claudia. <risa> Claudia, por favor, pon ahí eh, quién tiene estas eh, polvitos de terciopelo, para que después no estén diciendo que yo enseño y que no digo dónde hay. Eh, Claudia justo me escribe, no justo, sino que vio mi publicación y me dice, Cari, por si acaso, fulanita de tal tiene los polvos. Así no se vienen así en mancha y me... Me, me dicen que sí, que yo solamente muestro y si no digo dónde se compra, no sé qué. Y si puede Claudia que diga dónde, esos es polvos de pelo, ya le pedí, pero no me responde. <risa> Hola, buenas tardes. Y ahí está. Selena Matayoshi. ¿Y cuál es su página de Selena Matayoshi? Este, yo ni la conozco a Selena Matayoshi, pero vamos a hacerla eh, un poquito famosa. A Selena Matayoshi. Ya a ver, vamos a ver. Selena, acá lo voy a fijar. Ahí donde está hablando Claudia Morales Molinari, que no es Claudia la del garaje. La del, ga la del garaje es Claudia Gutiérrez, ¿ya? Ella es Claudia Molinari y ella está buscando en Facebook. Va a buscar en Facebook donde está esta chica Selena Matayoshi. Pero me comentó de que le había dejado varios de estos polvos de terciopelo. Esta chica que hacía los huevos, que pintaba los huevos, ¿se acuerdan de avestruz? Eh, en las últimas ferias que podíamos ir, ya, ella. No sé si es brasilera o no sé de dónde es esta chica. Eh, ah, ya, que la busquen en Facebook. Ah, ya, búsquenla en Facebook. Parece que así se llama, Selena Matayoshi, ¿ya? Eh, Claudia me estaba diciendo, no la conozco, no he probado sus polvos. No he probado sus polvos, yo estoy probando los de Marta Escual. Pero eh, Claudia me está comentando que ella tiene los polvos. Argentina, ah, ya. Es argentina. Entonces, esa chica es argentina. Y se ha quedado este. Argentina es la de los huevos, ¿no? Claudia. <risa> sí. Y se ha quedado con un poco de, de estos polvitos de terciopelo. Que, miren, les cuento. Para que vean que yo no conocía nada de esto del polvo. Ustedes saben que yo les cuento. La verdad, la verdad, la pura verdad. Yo forré cajas con ese polvo de terciopelo. ¡Ay, qué bonito! Es que he visto que lindo, lindo, lindo queda. Y voy a hacer con ustedes un pequeño taxito. Ustedes lo vieron temprano. Eh, el taxito. Entonces voy a hacer con ustedes un pequeño taxito así simplecito. Pero en un principio les cuento mi ignorancia. Pensé que los polvos trabajaban igual que los polvos de embossing con el Versamac, ¿no? O sea, que con cualquier eh, tampón eh, de, de pegamento que, que usan los polvos de embossing, pero no. No es con Bersamante. Se utiliza simplemente, hola, hola, adelante, continúen entrando, siéntense, son bienvenidas. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo están? Ya, no se utiliza el Bersamante, ¿Ya? Les digo, por si acaso crean, no. Acá vamos a usarlo como los polvos de Mozy, ¿no? Eh, lo voy a utilizar con... Eh, voy, a, voy a enseñarles dos formas de utilizarlo. Uno con cinta doble faz. A ver, Dice Claudia, dice, es mejor trabajarlo eh, con algún pegamento que quede punto mordiente. Así es, ¿ya ven? Ya. entonces vamos a hacer eh, dos técnicas que estuve buscando de porque yo dije, si me he comprado es para usarlo, ¿no? Yo no lo voy a dejar empaquetado, ¿no? Y me llamó la atención, yo solamente le compré estos dos colores, que tenía, si no me equivoco, como cinco colores, ¿ya? Le compré este verde que me gustó porque dije de repente le puedo poner a mis hojas, ¿ya? y le compré el blanquito, ¿no? El blanquito, que con terciopelo blanco qué bonito. Hola, buen día, bu buenas tardes, buenas tardes, cómo están, buenas tardes. Ya yeah. quédense aquí para que puedan ver qué bonito quedan estos polvos en eh, en detalles eh, para proyectos, ya sea tarjetería para lo que quieran, ¿no? Le compré estos dos, me gustan, como vinieron los polvos, porque viene eh, con esta dispensador que tiene como si fuera el salero así moquitos chiquitos y también tiene el dispensador así más grandecito ¿no? lo que sé me dice Claudia que vende por bolsitas esta señora que las estamos mandando por pues, si acaso entonces ustedes tendrían que ponerlo en algún comito algo para que lo mantengan o trabajarlo con una cucharita no estos dos colores me compré entonces como les digo en un principio pensé que era con el pegamento con el versamac pero no eh, es mejor un pegamento fuerte. Vamos a utilizar este nubo, pero ustedes pueden utilizar cualquier pegamento. Suena mucha interferencia cada vez que hablas. ¿Así? Ah, a ver. Interferencia. A ver, ver todas escuchan interferencia. Pinto Blue de Pinto 8 también. Claro que sí. Ajá, suena mucha interferencia cada vez que hablas. A ver, me avisan. A ver si es para todos o solamente para este, Carmen. Un poquito. Ajá, buenas tardes. Un poco, sí, un poco. ¿Será el ventilador? A ver, a ver. Hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Sí, hay una interferencia. Un eco. Yo siento el ventilador. Bueno, no puedo apagar el ventilador, les cuento, porque si no. Bueno, ya si no lo bajo un poquito, Esperen, es vete. A ver. Voy a apagar. Ya, a ver. Me voy a al mínimo para que no me ahogue. A ver, déjame si se escucha mejor. Hola, hola. Ay, cierto, suena raro. A ver. A ver, hola, hola, hola, buenas tardes, interferencias, suena como un volumen de algo cerca, no, no hay nada aprendido, nada, ni la tele, nada, se escucha como si se hablaran. hola, hola. Hola, Luis. hola, yo estoy escuchando, a ver, confírmenme si está mejor, Buenas tardes, hola. Vamos a esperar que se escuche mejor. Hola, hola, hola. ¿Ya? ¿Mejor? Bueno, lo bajé por, por completo, pero no lo apagué. ¿Se oye bien? Ahí está. Creo que el problema es cuando hablas. <ríe> o sea, lo hago en silencio. <ríe> Algún ruido tendré por acá. A ver, voy a apagar esto. A ver, ¿se escucha mejor? Ah, um, Mercy dice que escucha bien. A ver, he apagado un, un audio. He bajado, he apagado un audio de aquí, de mi... Ah, uh, sí, debe ser algo que hace interferencia. O tu micrófono, filtra, interviene, bueno, parado. Hola, oh, ¿será...? un ventilador, hola desde Nueva Jersey, hola a ver, está mejor no es incómodo el sonido sigue cae, ya, ya yo sigo ya hablo más bajito <risa> hablo más bajito de repente para que no se escuche tanto el... ya, entonces eh, les estaba contando, entonces eh, vamos a utilizar para estos polvos de terciopelo, vamos a utilizar gomita, puede ser esta la nubo, yo voy a usar en, en mi caso la nubo, pero ustedes pueden utilizar eh, esta eh, gomita, como dice birmita creo que he dicho la pinto 8, es el micrófono, no fil es el micro, no filtra ruidos. Sí, sí, nada más, ya nos acostumbramos a eso. Ya, hola, hola, hola. Eh, ya, yo continúo, ¿ya? está mejor, ok, eh, entonces eso es lo que vamos a utilizar, vamos a utilizar cinta doble doble faz y vamos a utilizar un pegamento como el nugo, pero ustedes pueden usar el pinto 8, pueden usar un pegamento espesito, ¿eh? no puede ser muy líquido, porque si es muy líquido se va a desparramar y no vamos a poder hacer nada, hola, hola, buenas tardes, un pincelito ¿no? Un pincelito, en este caso mi pincel doradito, eh, bueno, unas tijeras, ¿ya? Un sellito para darle un detallito y bueno, y en este caso vamos a buscar unas imágenes, ¿no? En mi caso yo tengo estas imágenes que saqué, justo saqué ayer para hacer una tarjetita, Aquí está el resultado de la tarjetita que hicimos ayer con las chicas principiantes. Trabajamos, eh, hablamos dos horas completas de todos los polvos, adiós y por haber que existen. Eh, hicimos esta tarjetita con estos conejitos. Entonces, eh, ahora investigando cómo funcionaba, dije voy a buscar cómo funciona el, el polvito de terciopelo. Y quiero que vean cómo quedó el conejito. A ver, ojalá que se logre ver. A ver, voy a bajar. Que quiero... A ver, me dicen si se logra ver que tiene todo el efecto de terciopelo en todo su cuerpito. A ver, me dicen si lo ven ya. Si es correcto lo que les estoy enseñando. Es una belleza. Tiene efecto 3D. Lo voy a poner de costadito. Ahí está. Tiene efecto 3D y está súper bonito. Como les digo, es la primera vez que utilizo estos polvos. Um, estaba diciendo eh, Claudia Morales que sí, ella ha, ha usado hasta para forrar cajitas. Yo no, esta es la primera vez. Y me ha encantado el resultado. El resultado está precioso, ¿ya? Y eso es lo que les voy a enseñar ahora. ¿Algo se ve algo? No se ve nada, por más que está... Súper ahí por ahí, ¿no? Eh, tengo que tratar de ir, eh, que, eh, tengo que tratar de ir eh, ayudando un poquito con el con el punzón para que se vean los ojitos. Esta es mi primera prueba, como les digo, son pruebas ya, pero les voy a enseñar más o menos cómo se usa ya. A ver, vamos a acá. Ya, vamos a usar este conejito que está por acá. Hola, hola Gisela, hola chicas. Este conejito, ¿ya? Como lo ven, está totalmente plano. Ahí está, el conejito. que coja bien la cámara. ¿Ya? Y vamos a utilizar... Miren lo que vamos a hacer. Ya, yo quería enseñarles cómo yo hago... Voy haciendo mis muestras y las voy poniendo en circulitos, ¿no? Y así voy viendo... Eh, para qué sirve o cómo reacciona cada una de mis, mis tintas, ¿no? ayer hice esto con las chicas y me puse pues a, a perforar y así tengo mis muestritas ¿no? y atrás pongo lo que eh, la tinta que he trabajado ¿no? aquí está el corazón que hice con el terciopelo, de repente ahí lo ven mejor ahí está esta es mi muestrita de corazón de terciopelo y esto es lo que hice con el, con la cinta doble contacto ya eh, así hago mis muestras que es lo que quería enseñarles para que también ustedes tengan si tienen así cantidad de polvos como los que tengo por aquí es la mejor forma de que vayan viendo cómo funciona cada uno de ellos ¿no es ¿cierto ¿Se ve bien? Sí, se ve muy bien. Eh, está todo una ternurita el conejito. Sí, es una ternurita el conejito. Ya, vamos a hacer una prueba. Ya, ahí está el conejito, como lo ven. Ya, vamos a agarrar el nudo en mi caso, ya. Usen un pegamento que tenga así el pico, el piquito al pecote, el piquito delgadito para poder trabajar. Ya, a ver, voy a bajar un poquitito. Un poquito más. Ah, no. Ya. Como les digo, son mis pruebas. Así que voy a tratar de hacerlo mejor que el anterior. Estoy pintando, estoy como dibujándolo todo. Echándole la bonita. Ya. Por el ojito, en todas partes voy a echarle. Y luego, con un punzoncito voy a sacar el ojo y... El ojo y la... la naricita ya. Con un punzón. Se iría ahí. Sí se está viendo, ¿no? Ya, acá iría este. La ropita no la voy a poner para que haya diferencia. Ahí está su pancita. Que no queden burbujitas. Ahí está su pancita. Su bracito. Su otro bracito. Ahorita lo vamos a separar un poquito, ¿ya? Para que se note las separaciones. Su patita y la otra patita. Ahí lo ven. Ya. Vamos a usar el polvo. El polvo blanquito. Ahorita se ve como un... Una plasta, ¿no? Pero no se preocupen. Que luego... Voy a tratar de separarlo todo, ¿ya? Voy a echar los polvos así sin, sin problema. Ay, por el ventilador. Por el ventilador estoy. Ojo, que todo esto se recupera, ¿ya? vamos a tenerlo con un costadito, esto lo vamos a devolver a su lugar, ya, si ¿sí se ve, ¿no? Ya, estamos devolviendo a su lugar, vamos a agarrar el conejito con mucho cuidadito, creo que lo voy a agarrar con una pulsita. A ver, yo voy a mi pinza y ahora no la veo. ¿Dónde está la pinza? La pinzota. A ver, la pinzita. A ver, voy a tratar de agarrarla con cuidado. Ahí. Ahí. Ya. Ahora con él, el... Ah, oh, voy a bajar. Voy a bajar. Ahora entonces tengo que agarrarlo porque por ahí está el ventilador un poquito y voy a hacer el huequito acá en su ojito, ahí en su otro ojito, lo veo por acá, y por acá si no me equivoco está la naricita. Ahí está la naricita. Aquí limpiamos. la naricita vamos a acomodarla bonito ya acá que no me no quería acá así que lo voy a limpiar un poquito acá tampoco y en la ropita se acuerdan que también no quería entonces lo voy a sacar aquí voy a tratar está. solamente para que se vea acuérdense que estoy haciendo pruebas ¿eh? no me puede salir perfecto no eran de acá esos polvos, eran del extranjero sí, bueno, son este de Marta esta de, de estos de acá, estos polvos son de Marta Stewart, que ya no deben estar saliendo porque acuérdense que ya Marta ya no hace nada ya no sale nada pero eh, Claudia me estaba diciendo que habían unos de eh, esta chica Selena Matayoshi. Si la han encontrado, avisen ya. Ya está. Su naricita, sus ojitos. Vamos a limpiar un poquito acá, un poquito acá. Ya. Recuerden que el. Miren, ya, ya se está secando, ya. Voy a agarrar otro pincelito. Este pincel lo había, lo había sacado, pero voy a agarrar otro pincel más delgadito. Ya se está secando, ya. Este fue mi primera prueba. Ya, ahí lo van a poder ver. Ahí está mi segunda prueba. Que cuando hay mucho detallito. Vamos a tratar de limpiar acá. Acá no quería. Acá tampoco la ropita tampoco la voy sacando así un poquito y ya está solamente quedaría el hociquito, la boquita las orejitas y nada más mis lo envían en una feria miss lo envían en una feria en sobres Selena ahí está Vilma mandó la foto del de este, teléfono de Selena Cari, yo trabajé con esos polvos. A ver te dice Carmen. Cari, yo trabajé con esos polvos. A ver, quiero leer, quiero leer. Eh, con esos polvos, pero... Ay, no leo, no leo. Esperen. Con esos polvos, pero con, con prendas en, en top y top. Pero trabaja con pegamento y... Ah, ajá. Eso vi que vendían una vez en la feria, lo vendían en sobres. Usábamos con la parte... Interior de la caja de trupán Quedan lindas Bueno, yo lo estoy usando Ahí está Isa Yo lo estoy usando aquí en, en la imagen Del conejito, porque quiero que se vea Así súper tierna Y como les digo, en un ratito Se seca ¿eh? Ya está Y está como acolchadita A ver. Este me salió mejor que la anterior ¿eh? A este le eché muy poquito Me parece ¿Ven? Ahí está más gordito. Tengo que perfeccionar definitivamente la técnica, pero miren, si lo levantan, está así gordito. Está aterciopeladito. ¿Qué es lo que le ha dado el terciopelo, eh, mejor dicho, con qué se ha pegado el terciopelo? Con la goma. Con la goma. No es con... Eh, no es con el bersama, es con la goma. Pero ahí está, hasta se nota la pancita. esto me salió, como les digo, hasta mejor. O sea, le eché un poquito más de goma para que se note. Ahí lo ven. Aquí es donde tengo que hacerle un detallito ahí mejor. Perfeccionar, como se dice mi técnica. Pero ahí está. ¿Ven? La vamos un poquito limpiando para que no se vea en donde no queremos. Pero ya está durito, ¿ah? ¿eh? Miren, yo lo toco está durito. Y ya está gordo. Ahí está. Y aquí le eché menos, por eso es que casi no se nota mucho. A ver, si sí se puede ver, ¿no? Uf, uh, sí. sí. se ve bonito. Es una belleza. <risa> la uña. <risa> Ay, la Isa está hablando de mi uña. Ay, mis uñas. Ahí están mis uñitas. Ya, miren qué bonito. Así vamos practicando, pues, ¿no? Hasta ya... Eh, hacer algo voy ya más pro no ya yo les digo que yo voy practicando y es la única forma voy a tratar de hacer un corazoncito como el que estaba haciendo a ver vamos a hacer un corazoncito pero voy a hacerlo en una cartulina como media amarillenta como para que se note la diferencia porque si no en el blanco no se nota mucho ahí está en esto ya yo me imagino que palabras inclusive podríamos hacerlo. ¿no? A ver, vamos a dejar ahí a los conejitos y vamos a tratar de hacer, no lo voy a hacer en blanco justamente para eso, para que se note. Y vamos a hacer un corazón. Aquí. ya, lo hago bien gordito para que se note bastante el ya bien gordito ahí voy a ya lo ven? con gomita vamos a dejar los dos en este se sigan secando tengo que perfeccionar mi técnica no hay nada que hacer. hasta que me salga perfecto Así, los politos. Yo sí lo noto, está muy lindo. ¡Ay, qué bueno que lo noten! Ahora sí se va a notar mejor acá. ¿no? A ver, a ver. ¡Ah! Ahí está. Miren qué gordito quedó. Vamos a, a guardar este. No quiero perder nada. Esperen un ratito. Vamos a guardar. Nada se desperdicia, chicas. ¿eh? Todo se guarda. Y como ayer yo estaba haciendo esta clase de polvos con las chicas Dije de una vez pruebo qué tal las este, estos polvitos <coughs> Ya, miren, ahí se nota más, ¿no? Ahí hubiera hecho un corazón completito Ya después hacemos el corazón eh, qué perfecto te sale el corazón A mí me sale todo lo hecho <risa> No, no está perfecto, lo veo medio chego Ahí está, miren bonito. Y se nota el gordito. Si ¿Sí se nota el 3D. A ver, a ver, confirmenme si se ve Hoy yo no estoy enseñando, pero acá hay. A ver. Sí. Y ya se va secando y ya va agarrando el terciopelo pelo. Qué rico. Es la primera vez que lo uso. Lo he descubierto por el garage de mi amiga Claudia. Y me encanta el resultado, me encanta. Quiero, ahora quiero todos los colores. <ríe> ahora quiero todos los colores. Ahí está. Miren qué bonito, ¿no? A ver, voy a hacer uno, pero dibujadito. A ver, vamos a rellenar esto. No, no soy buena dibujando ¿eh? pero cositas simples sí pues no a ver, voy a agrandar un poquito redondito redondito redondito a ver denme ideas qué más se podría hacer con esto a ver denme ideas ¿Mm? Porque ya uno aprende eh, una técnica y un material y ya su imaginación comienza a volar, ¿no? ¡Ay, oh, qué hermoso corazón! Ahorita las leo, la, ahorita las leo, ahorita las leo. Y se seca casi instantáneamente, ¿ah? ¿eh? No es que necesite secado ni eh, ni la pistola... Ni el polvo, ni la pistola de calor, nada. Ya. Ahí está. <coughs> a ver, ¿se nota? Ay, miren qué detalle. A ver, voy a leer, voy a leer, voy a leer. Qué lindo efecto. Qué lindo, sí se nota. Ajá, qué bueno que sí se nota. Oh, qué lindo efecto. Mis buenas tardes. En velum o... Oh, ¿En velo o papel canso debe quedar lindo? ¡Ay, sí! Vamos a probar, ¿ya? Miren qué hermoso el resultado. Queda gordito, ¿ah? ¿eh? Y este ya está seco. Este ya está seco. Este tengo miedo. Ahí nomás lo voy a dejar un poquito que se seque. Vamos a probar en velo. ¡Ajá! Nubes. Flores. Y si la pinta de verde el corazón... Hojas, quedarían lindas también. Claro que sí. Nubes, ¿ya? Y vamos a hacerlo en papel tan que esto que está diciendo aquí, la amiga. Y debe quedar, pero espectacular. ¿Se imaginan? es felizmente que son cosas fáciles, ¿no? Porque ya si me piden dibujar cosas difíciles, este, si es. ahí sí no. <ríe> ahí sí no. Pero cosas fáciles, yo creo que sí se puede. Vamos a dejar ahí. Vamos a dibujar. Como dice, una nuecita. Ahí, ¿no? Ahí pues. Y, o sea, lo dibujas con el mismo, con la misma goma y, y con la misma goma rellenas, pues, ¿no? De verdad, me ha encantado. No, no lo conocía hasta que Claudita hizo su garage. Mira. Yo le he hecho así, bien, bien, bien generoso. ¿eh? No le echen poquito, échenle bien generoso. Ya vamos a sacar la nube por ahí. Y vamos a devolver esto por acá. ¡Ay! Oh, la nube se va. Se va la nube. A ver. Ahí está la nubecita. ahí quedó, sí, bueno, la veo normal, la veo normal, ahí está la goma y la veo normal, ¿no? pero igual se puede trabajar en, en varios, ya está seco este, por ejemplo, y se siente riquísimo, qué bonito, lo que sí les digo es que por todos lados hay un poquito de polvito de, de esto, ¿ah? ¿eh? en mi celular, por eso he traído este de aquí, que me va a servir para esta aspiradora chiquita. Voy a limpiar todo antes de comenzar con el otro con el otro color. ya. ¿eh? A ver, ¿qué dice este Claudia? Yo tengo eso desde el 2008 más o menos. Queda muy bonito. Mm, ¿Se puede colorear para hacer helados o cupcake? ¿Se puede colorear el...? Mm, yo no creo que coloreara, pero de repente... No, no, no lo veo como para colorear. ¿Qué otra opción de pegamento hay para usar esos polvos? Ya, ahorita les enseño. Aquí hay otra opción que vendría a ser... A ver... Voy a cerrar. Ahora sí vamos a hacer... Eh, vamos a hacer de una vez ya lo que les dije que me iba a conectar un ratito nomás solo para mostrarles. Qué bonito quedaba. Voy a dejar esto por aquí. Ya, voy a, voy, voy, voy, voy, voy a, voy voy voy a terminar de limpiar porque siguen los polvos por acá bien. Muy bien, Otra opción, y hago una hoja verde, ya ahorita voy a hacer una hoja verde Los pegamentos que son para foil, que quedan pegajosos cuando se seca, ahí lo aplicas, ajá ¿Qué otra opción de pegamento? Ahí está Claudia, dice que los pegamentos que son para folio, que quedan medio pegajos, ¿no? Ya, ahorita, este, de ahorita voy a esta, esta hojita de repente le, le puedo poner algo de verde. Ya. Otra opción, ¿ya? Con esta cinta doble faz. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a hacer todo el contorno al taxito que acabo eh, de troquelar. A un poquito y vamos a pegar ¿Ya? aquí sí quiero ser súper precisa porque si no soy precisa a la hora que a la hora que, que sale el pegamento no queda derechito entonces voy a ser súper precisa aquí donde está la tijerita está? Me voy a subir un poquito para se pierde aquí voy a hasta acá voy a llegar ya vamos a usar pegamento eh, doble faz espérense como les digo aquí quiero ser súper precisa ¿ven? para que quede derechito Claro, nombres con lettering, así es. De verdad, me parece genial esta opción de polvo. Ay, me estoy mandando pero este este lado de aquí me da cuenta que me va a quedar medio medio así que tengo que, que tratar de ponerlo derechito y ya entonces aquí voy a poner acá si fuera totalmente rectangular o cuadrado no hay problema totalmente eh, cuadrado rectangular, pero en mi caso no lo estoy haciendo rectangular lo estoy haciendo como de del tamaño eh, del taxito, ¿no? Entonces tengo que ser súper, súper exacta para que quede perfecto así que me van a dejar un ratito que lo pueda hacer exacto, ¿ven? ¿eh? ahí nombres con lettering exacto nombres con lettering también podemos hacer ¿no? todo lo que podamos dibujar con la con la goma como les digo quiero ser exacta porque la prueba que hice había una parte que no fue exactamente ya ahí ¿no? Si fuera una tarjeta totalmente recta, es más fácil, ¿no? Lo ponen totalmente recto y ya está. Ya, a ver, vamos a ver. Y espero que esté derecho. A ver, vamos a comenzar a sacar el pegamento. A ver, ¿llegamos a 100 o no llegamos a 100? ¿Qué dice? ¿Han compartido? Cuéntenme, ¿han compartido? Porque yo termino la tarjeta y ya me voy, ya. Estamos en 50. Esperen, esperen, esperen, voy ya. Si se dobla se va a notar a la hora que ponga el pegamento. Y es. sí, con este lo tapo un poquito. Ya se van a dar cuenta cuando cuando lo haga. Ven, ahí el pegamento necesito que llegue exacto. Ahora lo que vamos a hacer es usar el verde. Mirá, ¿dónde está el verde? A ver, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola. Ahora sí, lo vamos a echar así. Así, así, así, así, así, así. Ya. Lo vamos a levantar. ¿Lo están viendo? Sí, compartieron, ya ven. Ayer en un ratito, ayer en un ratito fuimos, este, ¿cuántos fuimos ayer en un ratito? 80. Y estaba enseñando... Eh, compras, parece que les gustan las compras. Ya, miren, con el pincel nomás lo limpian, pero a mí me gustaría verlo un poquito más verde, así que sigo colocando. Ya. No, para mí es la primera vez que lo uso y me encanta, me encanta. No, ya me imagino eh, forrado en cajas, eh, en el lomo de repente. Qué bonito, ¿no? Miren, va agarrando cada vez un poquito más, ¿no? Yo sigo. Súper, súper bonito. Ni lo había visto, ni sabía que existía este polvito. ¿Ya? Ahí agarró un poquito más. No hay problema con el pincel. Sacan todo y se sigue quedando lo que ustedes han... A ver. Miren cómo... Miren, por eso les decía que aquí tenía que ser muy precisa para que no me quede este hueco. ¿Ven? ¿Vieron? Ya, pero así vamos aprendiendo. Ahí lo ven. Toda esta parte de aquí, si ustedes la tocan, porque siempre digo eso, qué bonito cuando tú tocas y sientes el material, ¿no? Ustedes la tocan y es el, el terciopelo. Hola, hola, ¿cómo están? Adelante, pasen. Muy bien, pasen, pasen. Bienvenidas. ¿Qué es eso? Dice Kelly. Bueno, es el efecto... De estos polvitos de terciopelo que no sabía, como les digo a las chicas, que existían. Pero qué bonito es el efecto. Yo quiero seguir poniéndole un poquito más. Quiero que quede así, bien, bien, bien, bien verdecito. Y ustedes pues simplemente siguen tratando de, de ponerle el polvo, ¿no? Súper, súper bonito. Me ha encantado. Y todavía tenía eh, Claudia. Y no sé si es que es el mismo polvo que tiene Selena Matayoshi. Que ya buscaron hasta el teléfono. Creo que Vilmita consiguió el teléfono y lo compartió. Qué bonito. Es que lo tienen, tienen que tocar. Lo tienen que tocar. A ver si lo ven ahí. Ahí está. Súper, súper, súper bonito. Me ha encantado. Muy bien. Vamos a ver si pintamos algunas hojitas con este mismo verde. Ya, las hojitas que voy a poner en el mismo taxito. ¿Dónde se preguntan los precios? No sé, Dorita, ¿dónde preguntarán los precios? Yo les enseño cómo trabaja el material. Ahí tienen que buscar ustedes a dónde lo compren. Ya les están dando los datos ahí. Ya, los polvitos se llaman polvos de terciopelo. Ahí está, polvo de terciopelo. Así se llama. Voy, ya. Súper, súper bonitos. Pero les digo, ¿eh? hasta mi celular tiene poquitos polvitos. Miren, tengo que hasta limpiarlos, de todos los polvitos que hay. Ya, ya, estamos haciendo un, traje, una, un taxito así rapidito, facilito. Voy a pasar nuevamente esta cosa. Espérame un ratito. Ya, ya ahora voy a ver si es que le he hecho aquí, miren, en este verdecito que está aquí. Ahí lo ven. El verde que tiene las hojitas son así medio verde oscurito. Y como quiero decorar aquí, entonces lo voy a volver este verde. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos resulta, ¿ya? Ah, vamos a ver si... ¿Ya? ¿no? bien? Me bajo un poquito. Estamos y este, probando el material. A ver... ¿cómo... Yo estoy siguiendo como se dice la, la hojita, no Yo también al final voy a dejar unos, unas gotitas, no Sí están viendo, ¿no? A ver, alguien se ha puesto en contacto con esta señora que Claudia ha mandado. A ver si es que efectivamente, lo que hemos visto es que viene en bolsita. Ustedes van a tener que ponerle un poquito, ¿no? Tiene que ser súper finito, me imagino. El... Ya. Sí se ve, ¿no? No sé si hacerle. A ver, le voy a hacer por el Darío delgadito super delgadito ahí le estoy juntando podría pues ser con uno más delgadito no que si sí tengo pero ya no saqué y acá Ya, a ver, vamos a echarle puro verde de estas hojitas, ¿ya? Ahí está. Vamos pues a ver si le pongo un poquito más de verde. Ay, oh, los pajaritos me vienen a visitar. Parece que estuviéramos haciendo cualquier cosa, pero no. El resultado es maravilloso. Ahí está. Y no necesita secar con pistola de calor, ¿ya? Es solamente sus polvitos, nada más. Ya, es suficiente. A ver, Claudia está diciendo que Selena le dice que está un dólar cada bolsita. Ah, su, qué barato. Baratazo. Un dólar cada bolsita, ¿qué significa? ¿Tres soles cuánto? ¿Tres soles 25? ¿Cuánto está el dólar? ¿65? ¿Y por qué en dólares? ah? Ya, ahí. Un ratito. Vamos a Un dólar barato. Hola, ¿cómo está? Yo solo tengo polvos naranjas. Está quedando muy bonita mi cari, gracias, polvito naranja. Hola, Lalita, Lalita, mira, este descubrimiento, no sé si ya lo sabía, ya lo había visto, pero dígame, si no es hermoso los polvos aterciopelados, por favor. Mire qué bonito han quedado los conejitos. Los conejitos están con sus pancitas aterciopeladas. su pancita, su cabecita, todo tiene terciopelo. Ya, y ahora hemos hecho las hojitas. Ahí están las hojitas. Vamos a esperar a que seque. Secan solitos. Solitos, Ahí están. Ahí están las hojitas. ¡Qué bonito realmente! Me ha gustado el resultado. Está lindo. pero no se imagina cantidad de polvo que queda, ¿ah? ¿eh? Está hermoso, sí, está hermoso, me ha gustado, me ha gustado. Fíjense, pincelito, ah, ahí está, perfecto. Casi se seca el toque. Ahí está. ¿Ya? Así vamos perfeccionando la técnica, chicas. Tampoco no van a querer de que sea todo así perfecto, ¿no es cierto? Ahí está, vamos a poner el conejito. Así les mostré mi conejito. Estaba en un jardín de flores. Ay, ay, qué rico. Aquí ustedes lo tocan y se siente riquísimo. A ver, voy a ir acomodando. Vamos a ir acomodando. Es que viene para acá. Otra hojita, otra florcita vamos a poner por aquí de repente. Y ya. Ay, me gusta más. A ver si lo vamos a dejar ahí. Ya. Vamos a ponerle una palabrita aquí. Una palabrita de Your You Invite Me. Hola, Pau. ¿Cómo estás? Qué, bol, qué polvitos, qué lindo. Las que recién entran, por favor, pónganse al día. ¿Cómo no van a saber que existen estos polvitos? Yo recién me he enterado. A ver, este, pega, este, este sello se me ha salido el pegamento. Ya. A ver. Así, más o menos, más o menos. You invite me. Tengo que limpiar con un pañito húmedo porque si no, no lo va a chapar el. Hola, hola, bienvenidas. Ahora voy a bajarlo un poquito. ¡Ay! Ya llegué. ¿Qué ha pasado? Ya llegaste. Mm -mm. Ya, voy a darle un detallito con estos corazoncitos. que tengo que limpiarlo con pañito húmedo, porque todo, todo, eso sí, todo el polvo lo tengo por todos lados y creo que también eso hace que eh, los sellitos no, no me peguen primera vez que veo polvitos así yo también, primera vez que veo polvitos así están hermosos yo también me dice por ahí que hay chicas que si sí, ya lo conocían, yo verdaderamente no lo conocía ya, voy a poner algunos eh, corazoncitos negritos de estos chiquititos. Yo tampoco no los conocía y me han encantado, me han encantado. Estoy acomodando primero. Ahí está. Vamos a poner un corazoncito por acá. Ya. Muy bien, no he pegado todavía porque estoy acomodando, acuérdense que primero hay que acomodar, ¿no es cierto? Así es, todos los días se aprende algo, exactamente, todos los días aprendemos algo, ¿no chicas? Ya, voy a ponerle sí, cintita 3D para que se vea bonito. Vamos a empezar por este de acá. Esperar que se seque. Pero sí, súper, súper bonito. Súper, súper bonito. Seguro Mabel tiene esos polvitos. Ah, pregunten, pregunten. No sé si Mabel tiene, pero buscamos a una chica que sí. Así que ahí está fijado. Ahí está fijado por si es que quieren comprar porque ella los tiene a un dólar, dice. Está fijado el nombre y también han compartido el teléfono. Así que pueden averiguar a ver eh, qué tal los polvitos, al menos estos de Marta. Muy bien. Ya está. Estoy que los manoseo bastante. <ríe> los manoseo, digo. A ver, Dice si echarle Ahí okay. vamos a poner el conejito ahí entre las ramitas. Otra hojita por aquí, otra hojita por aquí, ahí. Ahí está. Y voy a hacer eh, unos corazoncitos. Unos corazoncitos más. A ver. Ay, este corazón se me salió medio, medio, pero ya... A ver, se ha taponeado un poquito, me he dado cuenta, el, la puntita de la goma. Bueno, acá le ponemos otra. Ahí, ya, ahí nomás. Vamos a usar un poquito de blanco. Ya con esto ya no vamos, ya no vamos. A ver, el polvo. Ahí, aquí. Mm -hmm. Y acá. Y en estos tres. ¡Ay, qué bonitos, miren! Lindos, lindos, realmente preciosos. Déjalo ahí para que se seque. Vamos a, a recuperar el polvo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Espero que les haya gustado lo que hemos preparado hoy día. Lo que hemos, digo yo, como si fuéramos un montón. Lo que he preparado. Ya, a ver. Ahí quedaron los corazoncitos. Ahí quedaron los corazoncitos. Ahora le voy a, echar, le voy a poner unas lentejuelitas Y terminamos. Les cuento que apagué el aire y tengo un calor que me mata. A ver. Este va a venir acá. Está muy lindo. Gracias, Pau. Gracias, Pau. Acá vamos a poner otro poquito. una de estas ahí que tierno se ven los corazoncitos y sí, rechonchitos se ven rechonchitos se ven bonitos aquí estoy poniendo para los medios de la de las florcitas estas de esta de aquí ahí. Vamos a poner uno de estos, así, por acá vamos a poner otro de estos verdecitos, ustedes saben que yo no puedo con el clean and simple, yo tengo que rellenarlo porque después me parece que falta, pero no es que no falta, pues, pero ahí Tiene que tener algo brillante. De todas maneras, tiene que tener algo brillante. Y ya está. ¿El video queda grabado? Claro que sí, queda grabado. Siempre queda grabado. Además, todos los videitos que yo haga, todos, Vilmita me los sube a, a YouTube entonces, ustedes, si es que se perdieron algo que aquí no pueden ver por la página, se van a YouTube y ahí lo encuentran, por si acaso. ¿Ya? Listo. ¿Algo más? Nada más. Ya no vamos a ponerle nada más. Para no rellenarlo tanto. Ya, ahora sí. ¿Tienen alguna preguntita? Porque ya eh, les dije que era corto, ¿ya ven? Ahora sí cumplí. Ahora sí cumplí. Esto era cortito. ¿Cuánto tiempo? Una hora, ¿ven? Una hora siete minutos. Esto es lo que he usado. Qué bueno que les ha gustado. Súper fácil, súper rápido. Eh, no necesitan pistola. Voy a sacar todo. Lo voy a dejar todo acá para, para que lo vean. Entonces... Les contestaron esta señora Yoshi, Selena Matayoshi. A ver, ¿qué dice? Menos en más, pero en el scrap no funciona. <risa> sí, en el scrap. Para mí, ¿eh? Porque para muchos sí, pues, suficiente con un par de bolitas y ya está. Pero para mí sí quiero un poquito más. A ver, ahí les enseño cómo quedó. Ahí les muestro, ahí está el detalle de todo el terciopelo que queda todo alrededor. Aquí le podemos poner una cintita con eh, un engrapador y queda, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien, con mucho cariño para ustedes. Yo estoy contenta del material nuevo que me voy comprando, así que así siempre les voy a ir enseñando, mostrando eh, cómo funciona. El video que he grabado. Cari, ¿ese polvito blanco también es polvo de terciopelo? Sí, el polvito blanco también es de terciopelo. Es el que he hecho la, el conejito. No se nota mucho por el fondo. Si se dan cuenta, no se nota mucho por el fondo, pero todo el conejito tiene el polvo blanco. Y es medio traslúcido, ¿no? Pero se dan cuenta que los corazones que he hecho y que le he echado el polvito si sí, se ven totalmente blancos, porque están en un fondo blanco. Pero si ustedes lo echan en alguna imagen que tiene color, miren. Pero, ay, es que tendrían que verlo cómo se ve de costadito ahí. Ahí se, se ve y se siente, porque ustedes al tacto sienten el terciopelo súper bonito. De verdad, lindo, lindo queda el acabado. Voy a perfeccionar mi técnica en las imágenes para que quede más bonito. Pero este es el resultado. ¿Les gustó? A mí me encantó. Me súper encantó. Tendrían que verlo así por abajo para que vean que tiene este un cierto 3D. A ver, las leo. Las leo, las leo, las leo. Súper bello. Gracias por enseñar. De nada, Miriam. Sigue comprando para que nos sigas enseñando todo lo que hay. No es que después se ponen a decir que no, que la miscari no comparte, que se lleva todo. Entonces, no, ya no, ya, ya no. Bueno, chicos, ahora sí, nos vamos, ¿ya? Cuídense mucho. Creo que ha habido temblor hace un ratito. He sentido un tracatrac. Está hermoso. Pucha, yo soy más nerviosa para los temblores. No se imaginan. ¿Era o no era? ¿O me pareció? Me pareció que había un movimiento. Está hermoso. Muy bien. Bye, bye. Las veo en la próxima. En la próxima les voy a enseñar. Ahí está la nubecita. Voy a dejar la nube por acá. Ay, la nube. La nube. Los corazones. Ahí está. Sí, temblor, ¿no? Ya ven. Sentí un remezoncito. Era un camión. <ríe> ah, ya no fue temblor. Me ha quedado hermoso. Ladra Sancho, es señal que avanza. <ríe> ya, la próxima les voy a enseñar a usar este polvito. Este glow in the dark. Todo esto es material nuevo que le compré a Claudia y que enseñé ayer. Les voy a enseñar a usar que está súper fácil. Miss, está precioso, muy delicado. Está. Gracias, chicas. Gracias. Les voy a enseñar a usar el glow in the dark, que también ya lo probé. Y les voy a enseñar a usar uno de nieve, que también le compré a Claudita. Uno que tiene un efecto nieve, snow. ¿Ven? Ya, pero ya, ya eso se los dejo para otra... Para otra fecha. Ya, para no aburrirlas durante tanto tiempo. Aquí metidas en el internet seguramente tienen otros videos que ver ya chicas, ahora sí, nos vemos cuídense les mando un besito ahí buscan a Selena Matayoshi a ver si ella les puede vender los polvitos gracias, gracias a todas, cari cuando otro garage sale cuando otro garage sale yo no hago garage sale voy compro, gracias mi está precioso, muy delicado Gracias, gracias, gracias, gracias a todas, gracias. Me voy a ver al presidente. Ah, ya va a salir el presidente. Ya, vayan a ver al presidente. ¿Cuál es la página de Claudia? Eh, garage Sale eh, Materiales de Scrapbook, Maritza. Así se llama la página de Claudia, la que está haciendo, la que está yéndose a vivir a otro país y está eh, vendiendo todas sus cositas de scrapbook. Garage Sale Materiales de Scrapbook. Bien, chicas, nos vemos, cuídense mucho, bye bye, adiós.